<risa> los niños dicen cosas <risa> absolutamente renéctimas, regresaré oh. después de estos mensajes <risa> Hola, mamá Hola, mi pequeña Peperán Mamá, estoy tan emocionada con una fiesta a la que quiero asistir, con tu permiso, por supuesto Oh, bueno, no me opongo a esos modales a la antigua, ¿cuándo es? Me disculpo por avisarte con tal premura, pero se efectuará esta noche Oh, bien, ¿dónde será? En el campo de fútbol, detrás de los muñecos de entrenamiento Oh, eh, bueno, son las nueve de la noche. ¿A qué hora comienza esa fiesta? ¿Más tarde? Oh, Pepi, no. Eres demasiado joven para salir tan tarde Ay, al campo mamá. de fútbol. ¡Ah! Los papás de Nicky y Milo los van a dejar ir. Solo está a tres calles de aquí. Bueno, la madre de Peperán dice que no. Y así son las cosas, jovencita. Ya regresamos. Ahora quiero que conozcas... Mamá, espero que sepas que estás arrojando mi vida por el desagüe. Esto no es justo. La vida es injusta a veces, Pepi. Pregúntale a Cassius Clay. Bien, vámonos, es tarde. Milo, tenemos horarios. Incluyendo la cena casual grasosa con mucho queso y el desayuno de cereal inflado y amargo. Uh, después de comer el cereal inflado, tengo que estar aquí un momento. Esto no lo discutimos. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Hasta que mi mamá se duerma y yo me pueda escapar. ¡No! Me tragué la goma de mascar. Pepera, no vayas a escapar Nikki. esta es la fiesta de desvelados de las vacaciones de primavera la única fiesta del año donde los de séptimo octavo y noveno grado se reúnen y se divierten como iguales peperante lo advierto habla con tu madre Nicki, el tiempo de hablar ha terminado ahora es el momento de actuar cuando Craig cantó la versión acústica de Hey Jude, bueno, eso fue rock. Sí que valió la pena escaparme, Nicky. Fue la vez que mejor me la he pasado en toda mi vida. Era maravilloso. Quiero decir, fue maravilloso. Pero Uf, me hubiera gustado poder dormir más. A durante mi clase de italiano y ahora tengo molta dificultad pensando en español. Peperan, ¿qué te parece esto? Dentro de la nuez, lo más siniestro que hayas visto en tu vida. Esta vez lo imprimiste en papel La cartulina y las acuarelas atascaban mi impresora El último de dentro de la nuez fue rock. ¡Rock del bueno! Todos pusimos de nuestra parte para que rockeara. El rock estuvo más bien en nuestra mente. Ustedes sí que me inspiran. Esta es la primera cosa que he escrito que no sea para la escuela. Lo llamé. Mis castigos son tan lamentables. Uh, tengo que usar el mimeógrafo. Ah... Uh. Peperán, esto... es... ¿Leíste la parte donde subrayé por qué el castigo es tan lamentable? Uh -huh. Trabajé tan duro en esto... Pepper, no debió costarte trabajo. No estamos buscando trabajo. Estamos buscando cosas que emocionalmente sean honestas. Cosas reales, cosas que estén... dentro de la nuez. Menos en el sistema nervioso y más en el cardiopulmonar, Pepperán. Queremos cosas emocionalmente honestas. ...dentro de la nuez. ¿Por qué la tarea apesta? Es que... ¡Apesta! ¡La odio! ¡De verdad, la odio! ¿Alguna vez has sentido que estás solo esperando el momento en que vas a cambiar? ¿Cuando te conviertes en la persona que quieres ser? ¿Cuando no solo eres una tonta de séptimo grado, sino que ya eres tú, todo el tiempo, aunque no lo estés pensando... Creí que si iba a la fiesta de vacaciones de primavera, tendría un momento como esos. Me sentí mal por escapar, pero tenía que ir a esa fiesta. Luego, tuve uno de esos pensamientos que solo por pensarlos te arruinan todo. Si metía la pata en la fiesta, jamás me recuperaría. Sería como el Peter Pan de los tontos. Así que ahí estaba, parada justo a la mitad de la fiesta más grande y ruidosa en la que hubiera estado. Y lo único que hice fue quedarme parada Porque tenía demasiado miedo de decir o hacer algo estúpido Me atasqué en el círculo vicioso social Es la vez que más sola he estado Yo solo era otra tonta de séptimo grado atada a la ponchera esperando ir a casa Creo que sigo esperando Esperando el día, el momento en que por fin me pueda convertir en la verdadera Pepper Stuart, detén las prensas ¡Peperan! ¡Le dio con todo el corazón! Uh, Milo, ya terminé. ¿No puedes salir en el próximo número? Traeré la máquina de reciclaje, amigo. ¡Tú vuelve a cargar la impresora! ¡Sí! ¡Peperan! ¡Qué corazón! ¡Qué sensibilidad! Me reflejé casi termonuclear... ...la de octavo grado que jamás habla... ...¿hablando? Entendemos por qué estuviste en la ponchera... ...discúlpanos si te hicimos sentir incómoda. Todas sabemos muy bien cómo te sentiste... ...y ahora nos damos cuenta de todo lo que hemos tenido que soportar. Te amamos, Peperán. Peperán, aunque aún desapruebo que desobedezcas a tu madre... ...tengo que decir que... ...tu honestidad emocional... ...tu falta de faltas de ortografía... ...estoy tan orgullosa de ti... ¿De dónde la sacaste? Lo de menos es de dónde lo saqué Deliberadamente me desobedeciste y te escapaste a la mitad de la noche Pero... ¿Qué tal si algo terrible te hubiera pasado? No tendría idea de dónde estarías Un poste te podría haber caído encima Te pudo haber dado tétanos por esos muñecos oxidados Pero... pero... Llévate tus peros a tu habitación en este instante Estarás castigada dos meses ¡Mamá! ¿No? Es que no me entiendes No me interesa ¿Pepi? ¡Regresa esto al lugar de donde lo sacaste! Oh. Propiedad de Lidia Lily, no espiar. Marzo 28 de 1968, diario. Me gustaría no ser tan rara... Puedo dejar de pensar algunas veces. Estaba en mi casillero hoy y John Meminger y su amigo pasaron caminando. Antes de que lo supiera, me habían invitado a una fiesta de séptimo grado y a una fiesta de octavo grado. La fiesta de medianoche de los Neon Carpet Carpetbaggers. Traicioné la confianza de papá y mamá como si fuera un cerdo en una corraleta. Sentí que no tenía opción, que tenía que ver a los Neon Carpet Carpetbaggers que se divertían con Memi y sus amigos. Pero cuando llegué allá, me congelé. Eran los chicos más geniales de la escuela. Vería mi grupo favorito y no pude moverme. ¿Qué tal si metía la pata o si decía algo estúpido? ¿O si me caía sobre mi colabón? Luego, cuando vi que todos se divertían me congelé aún más. Porque nadie se sentía como yo. Nadie era rara como yo. Nadie estaba solo como yo. Me tengo que ir. Me llama mi mamá, Lidia Lili Posdata. ¡Que viva el rock! <risa> Oye... Aguarda un minuto. ¡Mamá! ¡Yo! No, no había leído todo el artículo hasta ahora. Pepi, aunque sé que no siempre lo parezca, sí te entiendo. Oh, ¿En serio? Hemos estado chocando últimamente, pero lo cierto es que no somos tan diferentes. Una vez yo también me escapé cuando tenía tu edad. ¡Exactamente! Y ¡Me descubrieron! Jenny me vio y me delató como la bebé que... ...me castigaron por dos largos meses. Fue bastante duro, pero no fue injusto. Desobedecí a mis padres, prácticamente les mentí. Tal vez no eras tan joven para haber ido. Debí haberte hablado en lugar de decirte que no sin considerarlo. Pero tienes que avisarme con más tiempo la próxima vez, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo lamento, mamá. No debe haber traicionado tu confianza. Fue una tontería, lo sé. No, es difícil aceptar que estás creciendo. Mamá, siempre seré tu pequeña, Pepper Ann. Pero no en frente de mis amigos o cuando estemos en la escuela. ¡Oh cielo! Ve a tu habitación. Nada de televisión, ni salir con mis amigos. Estoy castigada. ¿Y saben qué? Me lo merecía porque traicioné la confianza de mamá. Sí, a veces hace cosas por las que me dan ganas de salir corriendo de mi casa, pero cuando lo pienso bien, no somos tan diferentes. Y cuando hablamos las cosas, bueno, siempre solucionamos todo. Lo importante no es que siempre esté apoyándome, sino que ella ya pasó por lo mismo que yo. Así que lo diré. Amo a mi mamá. Y bien, ¿qué piensas? Déjame ponerlo así. Si quisiera tener propaganda, diría así. Hazelnut y corazones. ¡Ey! Ah, oh, Peperán! Fue dos veces más sensible, tres veces más tierno. Sin embargo, creo que esta clase de apertura emocional es... Demasiado real para las masas. ¿Aún están preparados? ¡Me fascina! Es la única pieza que se ha escrito con el alma. Con la circulación que ahora tenemos, viviendo en una nuez se convertirá en leyenda dentro de nuestra comunidad. Genial. Qué bueno que ayude. Los niños dicen cosas absolutamente ridículas. Volveré después de estos mensajes. Hola, mamá. Pepi, leí tu nuevo artículo y... Estoy muy orgullosa de que seas amiga ¿Y todavía estoy castigada? ¡Oh, cielo, por supuesto que sí! ¡Dente, hice esta libreta! ¡Tengo que recoger todos mis tejidos! ¡Oh!